ahora practicando más y, y esta vez vamos a hacer escalitas de <coughs> pentatónica eh, las vamos a hacer en las cinco posiciones típicas que tendría un guitarrista somos como somos guitarristas yo creo que la mayoría de los que estáis aquí pues ya sabéis que una escala pentatónica eh, cuando las aprendes las aprendes como en, en cajas en cajas en, en boxes ¿no? es decir en, en vez de verla eh, digamos eh, a, a lo largo del mástil la vemos cruzada en el mástil, es decir que un, eh, es como si hubiera aquí una caja y en esta caja encontramos todas las notas, ¿vale? Esa es la, la representación visual. Pues vamos a verla así las cinco posiciones típicas, ¿vale? Y os he puesto tabulatura de también de otras, otras posibilidades, posibilidades hay infinitas, pero bueno, ahí tenéis unas cuantas y si vais investigando por vuestra cuenta ya, ya sacaréis más cosas. Esto lo estoy investigando yo por mi cuenta, es decir, yo no he encontrado ningún libro que yo sepa este tipo de escala. Tal cual, y las estoy sacando yo, y pues, ahí las tenéis. Otra cosa que quería decir, en, en otro episodio que pondré a continuación, pues vamos a usar estas mismas escalas, pero moviéndolas hacia arriba en el mástil tres trastes. Y ahí lo que vamos a tener es la escala mayor, está es la escala menor, pentatónica. Simplemente si movemos la misma, las mismas posturas, tres trastes hacia, hacia digamos, hacia, el, hacia, la, el, ¿cómo se dice esto? hacia la pala, eh, vais, a, vais a tener la misma escala, pero en mayor. Ya lo veremos el otro día. Bueno, pues eh, como siempre os pongo las cinco escalitas, o las escalas, digamos, en cinco posiciones, mejor dicho, y al final hago una improvisación usándolas. Venga, vamos allá. a empezar a improvisar. <coughs> Voy a tocar la escala en distintas posiciones según se me vaya ocurriendo. Eh, tengo que tener cuidado porque eh, cuando improviso me viene la mente de guitarrista y pongo la posición de, que pondría en la guitarra y no entra. El bajo en el banjo es distinto. Vamos, estas tres cuerdas son iguales. El problema es la cuerda quinta, ¿vale? La cuerda quinta, la cuerda primera, esta. Eh, que es como si, como si tuviéramos dos trastes más... Como está afinada en Re y la, en la guitarra está en Mi, es como si tuviéramos do, dos trastes menos, digamos, más, más, más, más graves. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, lo que voy a hacer es tocar escala pura y dura. Bueno, según me vaya ocurriendo. Eh, también voy a, a lo mejor, in, eh, quedarme insistiendo en alguna nota. Hammer-on, pull-offs patrones de repetición Ahí, a ver si me sale. Y, y luego una cosa que os recomiendo que es que busquéis patrones patrones de visuales, yo como digo siempre soy visual en cuanto a tocar es decir, no soy músico, pues si no, no sería visual y entonces lo que busco son patrones en los que yo me pueda apoyar sin, para que sin salirme de ahí pueda tener recursos entonces por ejemplo patrones en, en estas dos en las cuerdas tercera y cuarta o cuarta y tercera mejor dicho tengo este patrón que es una separación de dos trastes el mismo patrón lo tengo aquí vale con lo cual memorizando estas dos posiciones ya tengo notas ahí para sin salirme mucho de, de nada, ¿vale? Notas e, e, que entran y que funcionan. Otro patrón que tengo aquí simétrico es este, que es separación de tres trastes. Por cierto, aquí vuelvo a tener lo mismo que aquí, con lo cual, si estoy aquí, puedo bajar muy fácilmente aquí. Y por último, un patrón que es asimétrico, pero que se complementa, es como si fuera el Tetris. Tengo tres, 2, y ahora 3 y lo mismo perdón puedo también usarlo a mi, a mi conveniencia y a mí y va a sonar vale bueno, vamos a poner la backing track y a ver si no me equivoco empiezo por la escala y dura. pura y dura E ir cambiando de posición. Ahora voy a hacer un ejercicio de repetición. Esto Escaleo puro y duro, no hay que buscarle tampoco más, más trascendencia. Eh, la backing track la podéis usar y nada, eh, practicar escala. Y lo, la ventaja que tenemos aquí, si, si sois guitarrista, es que realmente, si sois guitarrista y habéis practicado este tipo de, de escala, no es muy parecido. Es muy parecido, salvo la cuerda cuarta, que es el, la otra vez cuarta Primera, que es un coñazo porque, claro, te, te, te rompe los esquemas. Pero si no te dejas llevar por el entusiasmo y, y lo practicas un poco, lo, se saca. ¿vale?